Marcelo Tinelli confirmó que este año no habrá acuadance. El conductor de la pista más famosa del país anunció a través de su cuenta de Twitter que el famoso ritmo no estará presente en este ciclo. Mira qué dijo, en la nota. Luego de un 2018 a puro ritmo, Marcelo Tinelli ya tiene fecha de regreso a la pantalla de Canal 13. El próximo 29 de abril, será la apertura del Bailando y ya se encuentran 13 participantes confirmados. No obstante, lo que también está confirmado es que en este año no habrá acuadance. Así lo afirmó el conductor a través de su cuenta de Twitter tras responder las declaraciones de Leticia Bredice. Ya empecé a ensayar para el apóstrofe bailando. Estoy muy contenta, pero ni lo cago el acuadance. Por lo que el conductor manifestó, no va a haber acuadance leti.